¡Bam, bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Ah! ¡Adivina, adivina! ¡Adivina, adivina! ¡Ah! ¿Quién dijo, quién dijo? ¡Adivina! Eh, bueno, ahora les presento, ahora estamos en el canal y necesitamos saber lo que pasa que escuchamos una música por ejemplo adivinador, o algo así quién dijo quién dijo adivinado quién dijo quién dijo quién dijo adivinado quién dijo quién dijo adivinado hola buenas tardes sí eh, quién dijo quién dijo adivinado esa música viene porque están protestando los anti-cuarentena. Entonces está difícil. Y me tengo que sacar los anteojos porque. Bueno, se me empañan. Bueno, es un poco difícil esto de la cuarentena, pero necesitamos trabajar juntos así estamos mejores. Eh, Señor de acá al lado. Uh -huh. Disculpenme, pero es yo también creo lo mismo, pero es que todo esto de veces yo me quedé sin trabajo y eso que trabajaba haciendo, haciendo, <coughs> haciendo cigarrillos. ¡Mi madre me pegó! <ríe> bueno, creo que este señor está medio loco, pero es verdad lo que dice. Todos se quedan sin trabajo. Yo, por supuesto, estoy en el trabajo, que es... Que es la... Que es, por ejemplo... Que es el canal, obviamente, yo soy la turista. O periodista, o periodista quise decir. Como me digan? Yo soy turista o periodista, como me quieran decir. Eh, ¿Alguna pregunta el, a través del canal? Eh, sí. ¿Qué tal está por allá? Y un poco complicado, porque hay gente sin barbijo, sin máscara, por ejemplo. El otro viejo barbijo abajo. Bueno, es que subírselo hasta la nariz, ¿vieron? Y hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, por ejemplo. Pero había veces que hace uno así con el barbijo. Puede ser que se le caigan o que no respeten la cuarentena y el COVID. Eh, bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego.